Seguramente, habrás oído decir que el Zodiaco debería incluir al signo de Ofiuco, pero, ¿sabías que en la antigüedad había hasta 18 signos? En Mesopotamia, las Pleiades, Orión, Perseo y Auriga eran constelaciones zodiacales. Respectivamente, eran la Cerda o Cúmulo de Estrellas, el Fiel Pastor de Anu o Pastor Celestial, el Anciano y la Cimitarra o el Callado. Piscis eran tres constelaciones, las Colas, la Gran Golondrina y la Diosa Nunitu o el Venado.